Hola, ¿cómo están? Hoy te enseño a hacer dos manualidades navideñas. Primera idea. Voy a sacar el molde en este cartón de 15 x 11 centímetros. Y voy a dibujar la bótica. Esta es una bótica de un duende. Acá la corté y la corté también en goma eva brillante. Color verde. Voy a, a trazar esta parte que sería para decorar la parte superior de la botella y lo voy a hacer estas como un zigzag esta iría acá ahora voy a trazar esta parte solo una partecita y cerramos así que sería para esta parte ahora voy a tomar goma de barroja y voy a trazar de nuevo este moldecito voy a dar vuelta vamos a cortar ambas partes y ahora voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así las dos partes que cortamos nos quedarían así. Ahora voy a utilizar esta telita que le voy a pegar por esta parte a cada moldecito. Esto lo hago porque voy a coserlos, entonces para que queden más finitos y no se nos dañen. Me va a ayudar con esta foamy para que no se me pegue mucho esa silicona y cortamos. Nos quedarían así acá ya cosí con esta puntada ojal o filete lo que hice fue tomar así el molde, abrí in, introducir la agujita le hice acá el nudito al hilo y empecé a coser así Esto es como un remate que para poder empezar vamos a meter la aguja así por este ojal y vamos templando, de modo que vamos formando como unos medios cuadritos, lo van haciendo así o si lo quieren hacer o ver el paso a paso, perdón, pueden ver muchos videos en youtube de esta puntada ojal o filete, también le dicen festón, ahí te enseñan el paso a paso y vamos a coser todo el borde, nos quedaría así. ahora vamos a pegar estas piezas a la botica voy a utilizar este cordón dorado voy a hacerle un nudito voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte y ahora sí voy a aplicarle silicona líquida a este moldecito y lo pegamos acá en esta parte superior de la bota mire cómo va quedando de hermoso voy a utilizar esta bolita y este pompón que lo pegué acá utilizar glitter, este es un glitter dorado y voy a colocar natalia pueden hacer todas las boticas con el nombre de toda la familia y dejan secar bien nos quedaría así segunda idea vamos a tomar el mismo molde o sea el mismo tamaño y voy a medir acá 6.5 centímetros trazamos la línea y en esta parte voy a dibujar una curva hacer una curva un medio círculo o queda como una letra C. Al revés. Así. Y acá en esta parte voy a hacer la cabecita del duende. Vamos a hacer un duendecito. Estas son las orejitas que son así como puntitas. Cortamos acá. Ya corté los moldes y los corté en goma eva. Este veis que sería la carita y este verde que sería el cuerpecito. Acá lo que hice fue cortar otra carita igual, pero sin las orejitas. Un poquitico más grandecita corté este cuadrito para hacer la naricita, una bolita, y en la plancha la termoformé igual la carita. Por eso les digo que la carita va a ser un poquito más grandecita, para ahí 3 milímetros, para que nos quede así. Ahora lo que voy a hacer es pegar la naricita y voy a utilizar rubor y marcador chart voy a dibujar los ojitos con este marcador más delgadito Estos son micro punta las pestañitas y la las cejitas la boquita voy a hacer la lucecita con vinilo blanco le hago dos puntitos a cada ojito tres y con rubor voy a hacer acá los cacheticos. ahora voy a pintar un poco acá las orejitas un poquito y voy a hacer estas dos rayitas ahora voy a utilizar peluche voy a abrirlo así pueden utilizar el peluche que tengan y voy a cortar así esto sería para sacar el pelito del duendecito yo lo hago así pero si tienen otra forma más fácil de hacerlo <ríe> ya lo hacen y voy a pegar así este peluche es muy maluco de trabajar porque esos pelitos se, se salen mucho y voy a cortar así, vamos dando la formita al pelito. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle silicona líquida a la carita y la vamos a pegar acá en esta parte. Acá vamos puliendo el pelito. Ahora tomamos el cuerpecito del duendecito o la camisita y lo vamos a colocar en un foaming base que sería para hacer las manitos, miren que es muy fácil, acá vamos a hacer, hacerlo un poquito más para poder pegar la manguita, las manguitas y cortamos, de esta vamos a hacer dos, damos vuelta para hacer la otra y cortamos, nos quedarían así, vamos a aplicarle silicona líquida también pueden utilizar silicona caliente si desean, a mí me gusta trabajar con la líquida y pegamos así ahora lo que voy a hacer es tomar foamy rojo, cogemos esta parte y la trazamos así para hacer las misma, el mismo adornito que le colocamos a la botica recuerdan que es como en zigzag así y voy a aplicar silicona líquida para decorar esta parte y voy a utilizar esta perla continua. Pueden utilizar trencilla, lentejuela, lo que deseen. Para decorar esa parte, vamos a tomar la carita y vamos a tomar así. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo, el mismo zigzag. Es como un zigzag. Yo lo debo así. Colocamos así la carita. Vamos a trazar acá esta parte y ya lo que hice fue cortar dejando un bordecito. Le aplique silicona líquida y vamos a pegar peluche. Como les digo, el peluche que tenga no sepan manejar, porque este sí está muy maluco de manejar. Y pegamos así la cabecita. Miren cómo va quedando de hermoso. Vamos a pegar ahora pompones. Recuerden que estos adornitos los pueden hacer para el árbol o para que decoren cualquier espacio en su hogar los pueden hacer de diferentes colores vamos de nuevo a colocar la cabecita acá en esta parte para sacar el gorrito lo vamos llevando acá hasta después de la orejita y listo y cortamos dejando un borde recuerden que debemos, debemos dejar un bordecito para poder pegar la cabecita y no nos quede muy pequeño el gorrito a este me refiero a este borde, aplicamos ahí silicona líquida y pegamos la cabecita ahora voy a utilizar esta cinta que me pareció muy linda y la vamos a pegar acá es una cinta de seda con punticos. decoramos esta parte aunque también ahí pueden colocarle como les digo perla continua, lentejuelas, lo que deseen, según la imaginación de cada quien, voy a tomar este foamy verde escarchado y voy a hacer las hojitas navideñas, como pueden ver se hacen muy fácil, cortamos y de esta vamos a cortar otras dos, vamos a utilizar también estas perlitas, o pueden utilizar pomponcitos como deseen, yo les doy la idea, ya ustedes miran cómo decorar. pegamos así nos quedaría así, miren qué belleza ahora voy a colocar, a coger la misma cinta y voy a hacer un moñito vamos a organizar bien el moñito y lo pegamos acá en esta parte voy a utilizar ahora goma eva, dos tiritas de goma, de estas, estas miden de un centímetro vamos a pegarlas con silicona, yo ya las tenía por aquí pegadas y secas pero debe ser más delgadita, entonces las voy a cortar en la mitad, como voy a hacer más muñequitos la otra parte me queda para el otro, vamos a aplicar silicona líquida en esta parte y vamos a enrollar así vamos a cortar, pegamos Aquí sí pueden utilizar silicona caliente porque es muy demorado para pegar. Y esta bolita que queda como un dulcecito la pegamos acá en esta parte en el centro. Ahora vamos a tomar o a pegar la cabecita al cuerpo. Pegamos. Y voy a dar vuelta para pegar en esta parte un cordón dorado para colgar porque yo voy a hacer muchos de estos para arreglar mi árbol que me parecen como muy lindos y yo les voy a cambiar el color de la ropa pegamos acá y para pulir vamos a pegar una cintica de seda en la parte de atrás y nos quedaría así el muñequito Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado estas dos manualidades navideñas que personalmente me encantaron y me encanta la Navidad y les voy a seguir subiendo videos de Navidad. Manito arriba si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.